Bienvenido a un nuevo video de tu canal Elmer Paucar. En esta oportunidad estaremos aprendiendo Cómo exportar tabla de Civil 3D a Excel Con un complemento que ahí en la descripción les voy a dejar Nos vamos a, en el Civil, vamos a estar a, exportando esa tabla Que vemos en la pantalla de cuadro de metrados que hemos creado ¿okay? Pero para ello lo que tenemos que ir a instalar Un complemento más del Civil ok, pero lo, lo estoy probando con la versión 2020, ustedes lo pueden probar con otra versión que ustedes desean o lo que ustedes tengan pero no se olviden comentar si es que los funcionó o no Ok, nos vamos a cerrar el civil vamos a cerrar el civil vamos a, a estar instalando este convertidor o este complemento de exportación de, de Excel vamos a ingresar al, a esta carpeta les voy a estar dejando en la descripción el link y lo vayan a descargar para que lo instalen ustedes mismos vamos a seleccionar ante clic derecho vamos a instalar vamos a dar clic en instalar hacemos clic ahí vámonos a visualizar esta ventana lo vamos a dar a ejecutar clic en ejecutar luego esta ventana lo vamos a dar a instalar damos clic en instalar esperamos que nos instale el complemento de exportación de tabla de civil 3d ok unos minutos esperamos o va a depender de tu computadora que nosotros tengamos ahí vemos que ya nos está instalando y ya nos ha instalado vamos a cerrar esta ventana y nos vamos a dirigir en el civil de nuestro que está nuestra tabla bueno vamos a ir en la pestaña de adaptings vamos a ir a clic en, en civil tabla exportación hacemos clic ahí nos aparece esta ventana vamos a añadir hacemos clic ahí y luego vamos a nos dice, seleccionamos la tabla en este caso vamos a seleccionar la tabla hacemos clic nos aparece esta ventana donde que vamos a guardar nuestro archivo en este caso lo voy a guardar en en el escritorio pero nos va a exportar en ccb ccb limitadas por comas, en este caso vamos a ir a guardar no y nos vamos a cerrar el civil y nos vamos a dirigir a nuestra carpeta a lo que hemos guardado, en este caso acá está el excel, vamos a abrir el excel abrimos el excel para verificar si es que se exportó o no ahí vemos que si sí nos ha exportado pero un poco desordenado, un poco desordenado en este caso lo podemos seleccionar y podemos ordenar para darle una buena presentación a nuestra tabla ahora lo que tenemos que ir a abrir el civil ya abrir nuestra tabla y vamos a verificar si es que se exportaron los mismos datos en este caso abrimos por aquí el civil, vamos a abrir que aquí tenemos ¿no? eh, nuestra tabla vamos a abrir el excel vamos a acomodarlo para visualizar si se ha exportado bien o no ahí vemos vamos a ver el corte acumulado tenemos en 1397.11 en el civil también tenemos el corte acumulado de 1397.11 así que nos ha exportado tal como se muestra y no nos no nos está arrojando ningún error vamos a cerrarlo ahora lo vamos a exportar por otro método que siempre lo sabemos o tal vez ya lo sabemos por volumen de reportes vamos a click ahí en volumen de reportes hacemos ok es, ¿no? damos sí sí y ya nos ha exportado okay, vamos a verificar si son los mismos datos tenemos en el acumulado tenemos 1397, 1397 no 1397.1 es, es igual a los datos que nos ha exportado ello también lo podemos seleccionar y copiar en excel seleccionamos y copiamos en excel pero nos va a, vemos la diferencia como nos ha copiado ¿okay? ahora lo que tenemos que ver que vemos en el encabezado nos muestra con el complemento tal como está en el encabezado nos muestra por ejemplo aquí volumen de corte cuadro de metrados no tenemos volumen de corte cuadro de metrados. Es, es los mismos componentes que estábamos en el civil no tan solar el relleno todo también el otro está no los encabezados están en inglés no esa es la, un, la otra diferencia que nos ha exportado bueno eso sería todo eh, por, el, por el día de hoy no olviden suscribirse y activarte la campanita para que YouTube les mande una notificación cuando estoy subiendo un nuevo video. Y nos vemos hasta el próximo video. Chau chau.